Nací en el 34, <risa> tengo 87 años. Mi vida pues, ha sido calcada de, de, de mis padres, y siempre el 90% de este pueblo eran mixtos. Tenían, iban a la fábrica, porque aquí había mucho, estaba la Lecineace, estaba Solvay, estaba la Real Compañía Asturiana con dos mil obreros. Y Niace hace también tenía dos mil obreros. Y mi padre se fue a, a trabajar a la fábrica de Hinojedo. Pero tenía vacas. Y entonces yo heredé, pues lo de él también. Yo estaba eh, con vacas y estaba en la fábrica, entre de 16 años. Claro, ganando 6 pesetas al día. De 6 a 18. De 18 a 36. Era una locura, 36 pesetas. Pero llegamos a, a esto. Mi padre estuvo... En la fábrica 45 años. Yo estuve más de 40. La Real Compañía Asturiana, departamento de Inogeto. A unos 10 kilómetros de aquí. Claro, no es que era yo ni mi padre, es que éramos 25 o 30 del pueblo andando. Si llovía te mojabas. Y, y entonces... Yo cuando tenía ya 16 años hechos me fui al trabajo. Pero ¿qué pasa? Yo tenía que ir a, a buscar verde con la burra y los cenachos. Y entonces al, al tener que, que hacer esto, pues yo no podía ir al colegio. Y vamos al. A Reocín, Reocín está a unos 15 kilómetros de aquí o más. Íbamos con, la, con las burras. Un sacerdote que había aquí que era, era un crío, pero llegó a ser cura, se, mu se ha muerto hace poco, de este pueblo nativo de aquí. Íbamos él y yo con una burra cada uno. Y nuestras madres iban a coger el, el autobús a Suances, a tres kilómetros de aquí. Y nosotros con las burras, hasta la, hasta la mina de Reocín. Allí el, el Economato, claro, era una, es una fábrica belga, que sigue siendo belga. Y cuando aquí no lo había, venía un barco hasta Inojedo porque es navegable hasta Inojedo Traían comestible de toda clase y nosotros íbamos con las burras a buscarlo porque había que llevar una cartilla justificando de que de, de que éramos, eh, eran mis, nuestros padres obreros. Claro, ya mi padre ya se jubiló y al, y al jubilarse pues quedo, quedé yo. No nos conocen por el, el nombre de nuestro propio, nos conocen por Chinorri. Porque en Cádiz hay una, hay un... Eh, yo he estado, he estado muchas veces mirando a ver por qué, de dónde viene ese Chinorri. Y dicen que Chinorri viene esto de Chicuco. Como, como en Galicia eh, ponen cativo. <risa> y, y en otros sitios dicen otras cosas. Y ahí viene la cosa de, de Chinorri. Y hoy, hoy en día Bien, eh, eh, vienen algunos que todavía del trabajo vienen a hacerme alguna visita y preguntan ¿Dónde vive Flores? No, no, no sabemos. Pero si dicen Chinorri enseguida, <risa> enseguida, le, <risa> le, le, le, enseguida le, le dan, le dan noticias. El alcalde de aquí, primero, cuando yo me casé, tenía que hacer un papel, como que era soltero, como que era vecino, y ya cumplimos Cumplimos la mili y eh, vinieron de una cantidad, porque yo estuve en, la, en, en Infantería de Marina. Estuve de fontanero, porque cuando yo fui a la, a la, a la mili, ya llevaba cuatro años en la fábrica. Y claro, en cuatro años yo ya sabía manejar. El, no era de fontanero, era mecánico plomero. O sea, la plomería era. La fábrica de donde yo trabajo y después trabajé por la empresa en Rentería. Había que hacer unos trabajos de, de plomero donde hacen el plomo, donde lo hacían. Y claro, ya el, el, el estar yo en, en Rentería querían que me quedara allí. Y digo, pero no, hombre, ¿cómo voy a ¿Cómo ya, ya Que ya tengo. Tengo tres hijos y ya después de tres, y, ah, pues ya lo pensaré. Pero claro, ya. Al venir tres hijos ya venía el de cuatro y ahí ya se, se fue, se fue todo. Yo tenía cuatro hijos y, y quería que que vivieran bien, mejor que yo me quería. Teníamos vacas si, si nos levantamos a las cinco de la mañana. Y cuando hicimos la casa, la mujer y yo a las cinco de la mañana digo, Amparo, para hacer los cimientos. Ella acababa y, y, y yo con la pala. Y después fue, fue el, el, la mujer y traje de la fábrica unos tablones y tal que había, que había allí y tal. Y me, y los traje para casa con la cosa de devolverlos. Y la mujer un buzo y la rampa para subir con la carretilla y el, y el cemento. Y venía su hermana a ayudarla. Eso. Ahora eh, somos felices con ella. Ella ya no puede hacerlo. Se operó del corazón, a, a, a, le, le tuvieron a hacer una operación muy fuerte y ya se... Le digo, pero Amparo, no se te puede llamar vaga. Le digo yo a ella, que tú has trabajado mucho. Y es verdad eso, eso es verdad. ¿Sabes? Y, y, y, y ya te digo, los cimientos. Venga, venga a Char, a acabar, pero... Un metro y medio y así de anchos. Bueno, yo soy curioso para esto. Cien sacos de cemento gastamos en los cimientos, solo en los cimientos. Cien sacos. Y otros cien sacos para la hormigonera y todo ello. Y las vacas. Trabajar, ella. Ella, claro, ella veía que, que iba muy bien la cosa de dinero y ganaba mucho dinero, y, y ella tiraba para adelante con los hijos, con, a segar, ordeñaba, es lo que se le daba mal, ordeñar. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a segar, y mientras ella cargaba el, el carro del caballo, eh, cargaba al verde y yo me iba a ordeñar. Y después a llevarlo a la lechería. Ahora no, ahora hay tanque. Ahora eh, hay, ese, hay tres segadoras, tres o cuatro. La de disco del tractor, la, la, la que va sola y tal, y después hay otra que lo, que lo la pila y están los daños. Claro, cuatro o cinco ahí. Ahora nada. Mira, ayer ha, ha ido a segar un prao y están pasando ahí al lado y qué ha hecho el hijo dos carros grandes de dos tractorados, de verde, pues hay para tres días o más. Mi padre iba andando, pero de esas noches, eh, mi padre andando de la fábrica, de casa a la fábrica. Y un día, noche, de estos de, de, de perros, se desvió como uno, casi medio kilómetro, aquí en un gallo, no sé si conocer eso, un gallo. Y se fue a la puerta del cementerio. Y entonces fue y, y pidió auxilio. Y a, a un medio kilómetro, menos, menos de medio kilómetro. Oye, ¿quién eres? Que soy chinori que no sé dónde, dónde me encuentro. No te muevas, no te muevas, que ya iré yo. donde, donde estoy? Cogió un farol. Y una vela que se metía allá en el farol, ya sabes, y fue con el farol y dice, no, tira para abajo, tira para arriba, tira tal, y fue hasta el cementerio. Y entonces le llevó hasta la carretera y ya de la carretera se fue a, se fue a, a, a, a la fábrica, andando. Y yo andando. Hombre, claro. Dieciséis años. Y no sé los kilómetros que habrá, pero, pero 10 o 12 kilómetros o más para acá y otros 10 o 12 para pa, para allá, sí, claro. ¿De la escuela? Bueno, yo nada más que recuerdo de la escuela, de que, de que el maestro este, lo dijo a, a muchos, a muchos aquí del pueblo, dice, fulano, ha sido un caso. Dice, todo lo que le digo hoy, ya lo tienes para siempre. Pero yo no, yo fui a la escuela muy poco. Yo, como entendía algo de esto, la casa de mis padres tenía una terraza. Y yo puse un bidón, de un depósito de mil litros, y el canalón entraba al bidón. Y del bidón, cuando se subía para arriba, otro patinó a la calle. Y puse un grifo en... En la cocina. Claro, esa amiga de mi, de mi madre vino a verla y le dice, ay tú, dice, el hijo como entiende algo de, de, de fontanería, hay que ver que, que te ha puesto un grifo ahí. Fíjate si tendrías agua. Mira, abre, levántate y abre el grifo. Al otro día ya venía, vino el marido suyo. A que le haría un cuarto de baño y le pondría agua. Pero claro, como estaba, eh, como tenía él la casa, hubo que hacer un de hormigón y bloques para poner un depósito arriba. Con la bomba desde abajo, subía arriba y y agua. Y a muchos, a muchos le, pus, le hice estas cosas así. No había agua. Mi padre estuvo en Cádiz, ya sabes, y después se vino para acá y le dice, eh, eh, venía con un traje, venía con eh, hecho un cheche, ¿no sabes? Y entonces no, no, había, no había estas cosas. Y le dice una, ah, sí, que, que te veo mucho con ella y tal, y, ¿Y qué? No no soy yo mejor moza que ella. No soy yo mejor moza que ella. Y él no hacía caso, pero ya cuando se metían con ella, eh, fue mira que ella era la chiquitina. Y dice él, la mujer chiquitina es un regalo que vale más poco y bueno que mucho y malo. Ya no le volvieron... <risa> no, no le volvieron a decir nada. <risa> Lo que sí nunca, nunca, nunca, mi padre y mi madre discutieron por nada. Nunca. Venía mi padre con la hoja de, con el dinero de la fábrica de y venía Ana Crao en un, un sobre, tomanela. Y dice mi madre, ay Dios mío, no sé si nos alcanzará, que es que tenemos esto, tenemos esto otro. Y dice él, a mí no me diga más, yo te doy lo que me dan. Algunos cambian en la firma y eso, pero yo no. Y, y era así, y era así. Tenemos eh, en este del dinero, eh, llegan a mi casa un, a cobrar un, una tonelada de químico. Químico es lo que se le echa al, al campo, al, para el verde. Y dice, ¿vive aquí Florencio Herrera Pernía Y dice, sí. Y dice, es que vengo a cobrar el, el químico. ¿Cuánto es? Y dice, cinco mil cien pesetas. Y dice la mujer mía, Dios mío, pero si solo tengo cinco mil, oiga. Ay, Dios mío, pero mire, vaya a la tienda, que no hemos cobrado la leche. Y ella, en cuanto le diga que, que la hay mandado allí, se lo da rápidamente. Y ahí bajo yo con la moto y dice: Mira, este es mi marido, que, que, que traerá la paga. Y me dice: Mira, que viene a cobrar el químico y me faltan 20 duros. Amparo, pero si tiene Raquel y ahora traigo yo el dinero. Y dice: Señor, no lo cojo ahora. ¿Cómo no lo va a coger? Tiene que cogerlo y fue a la tienda, donde, la tienda donde la, la de la leche y dice, ha estado aquí un señor y ha dicho si todos se seguían como fulano, yo ya estaba salvado, ha pasado esto, y dice Raquel, hombre, si viene usted donde mí, me dice, como si quiere lo que quiera, le doy, a eso me voy yo, que el dinero hay que, <ríe> hay que ser pagador ante todo. <risa> las fiestas del pueblo, el puente San Miguel está a unos 15 kilómetros de aquí, el puente San Miguel, entre Torrelavega y, y y Reocín. Y fueron andando mi madre y una mujer que hay aquí, era una de las más ricas que había aquí, pura la Cecilia. Y... Y fueron a, a unos parientes que tenían en el puente San Miguel. Y allí en aquella fiesta, pero fueron andando, ¿eh? Y fueron y se echaron allí, echaron no no, bailaron o, o, se, o se conocieron. ¿De dónde sois vosotros? Pues somos de Tagle. Coño, ¿de Tagle? Sí, yo tengo parientes y tal. Y claro, conocían a los parientes de, de esta pura ¿Y, y cuándo es la fiesta de vuestro, de vuestro pueblo? Y dice, pues el 8 de septiembre y el 25 de, de julio, ¿no? 29. Y dice, ay, pues igual, igual, igual vamos nosotros allí el día de la fiesta esa. Ah, bueno, pues igual ya, ya nos veremos. Y dice mi madre, pura, pura, mira, que vienen los buenos mozos de Puente San Miguel. Y dice, calla, tonta, y dice, calla, que uno trae un remiendo en, en, en la camisa. Uno trae un remindo en la camisa. Y, y claro, no querían nada ya con ellos. En eso, la capilla pagaban 10 céntimos cada vecino. 10 céntimos ellos para palpito el y tambor. No había otra cosa. La fiesta. Él hablaba. Él hablaba con, con más libertad que nadie. Nunca le oí decir nada de... Ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Nunca, nunca nada. Nada más que el trabajo. La mujer, los hijos y el trabajo. Y claro. Y yo lo único que le puedo decir es que después cambió esto, este régimen y, y, y le cogieron a él. Lo primero que es que era del pueblo le cogieron antipatía y, y le cogieron y le, y le metieron preso. Y una vecina de aquí, de este pueblo, y mi madre, iban a llevarle todos los meses la ropa a la cárcel. Y entonces se juntó con otro de, de Puente, decía el de Puente, ¿dónde vais vosotras, incautas? Mira, mira, firmó por el obispo de de aquí de Santander para que mi hermano sea bien atendido en la cárcel y, y mi madre y las la otras que iban a decir pues agachar la cabeza y no decir nada pero llegaron a Estella y, y, y allí quedaron y ahora qué pues fueron de un guardia municipal que había allí y dice oiga mire por favor que es que venimos a traer la ropa a nuestros maridos y, y so, nos dan de hoy y mañana y, y tenemos que quedarnos, pero somos pobres y, y, y, y, y queremos un sitio que sea barato. Y aquel hombre, se madre que Dios le, le, le iluminó, que dijo vengan ustedes conmigo y las llevó a un hotel que había allí, muy cerca además. Y entonces le dice mi madre a una de ellas, señorita, no tiene algo que hacer. Yo tengo en casa muchos hijos y tengo vacas. Y yo me levanto muy temprano y, y me levanto. A las cinco ya no me duermo. Ay, si usted me prepara aquí el café y me prepara esto. Papá, tenemos a, a una señora de Santander que nos ha, hecho, nos ha dicho esto". Y claro, mi madre, cuando ya se venían para acá, de vuelta se encontró con el de Puente y dice, ¿qué? ¿Qué tal tu hermano? Si llegáis a saber lo que os digo, no lo, no lo cuento, no lo vais a creer. Se ha portado mal y no me han dejado verle le dijo al, al de Puente. Y, la, y mi madre y la otra no dijeron nada de, del otro. Y dice mi madre: para el, el la próximo que vengamos, vamos directamente ya al, al, al sitio, al, al hotel. Pero ahí está la cosa: que hay que ir con humildad a, a todas las cosas. No hay que ir ahí fuerte ni nada, eso, nada. Yo tuve. Vendí una, una novilla en la, en la feria en 22.000 pesetas. Y la. Y, co, y me costó la vespa 20, 24. Y claro, yo no iba a ir como loco, si no la había, no había tenido nunca, no iba a ir a, a, a, a, pedir, a pedir enseguida para. Ahí a comprarla. Fui donde un vecino. Oye, ¿qué tal te va la, la moto? Y dice: Muy bien. Y. Es que yo quiero comprar una. Te voy a dar un consejo. ¿Cómo la vas a pagar? Digo: yo, No, no yo, yo la pago en el contado. ¡No! Deja aunque sea dos mil pesetas aparte. Porque yo la pagué entera y he tenido uno, unos pequeños tal de, de pegas y, y no me han hecho caso. Digo, ah, pues entonces, entonces yo, yo no... Y ya después de esto, la Vespa ya llegaba a vieja. Y había uno de la fábrica que al hijo le tocó la lotería y tenía una semi seminueva, igual te la compro yo. Y digo yo, digo, pero tengo que llevar la casa yo y volver para acá con ella y eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y digo yo, mañana te traigo el dinero. Y trae la documentación enseguida porque por cualquier cosa me pasa algo y, te, y se la carga el hijo tuyo. Yo le metí un poco miedo para que me la traiga enseguida. Y así fue. Pero en la lambreta Tenía atrás para poner la, la rueda de repuesto. Veníamos todos los hijos y la mujer y yo en la, en la, en la alambreta. Y la playa de Tagle, hay que subir para arriba. Le ponía yo la primera y subíamos para arriba como, como, como, como cinco soles o seis soles. Yo. Bueno, me siento bien, yo me siento bien y además eh, tengo una vida tranquila. Nada más que, que me habría gustado pues, haber ido a más sitios por ahí, eso sí.